El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esto es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de adultos mayores y merece la atención de toda la comunidad. En este marco, el Instituto de Seguros de Jujuy, junto a otras instituciones, invita a toda la familia a participar de diversas actividades que se llevarán a cabo en el predio de la vieja estación, el día 15 de junio, en el horario de 9 a 12. Los esperamos para compartir las siguientes actividades. Sensibilización a la comunidad con mensajes concientizadores. Actividad física en explanada. En caso de lluvia, se traslada la actividad al interior del predio. Actividades de estimulación de la memoria. Presentación de números de las distintas instituciones. Juntos disfrutaremos de una jornada inolvidable con nuestros adultos mayores. Instituto de Seguros de Jujuy, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.